Ese 12 de mayo ocurrió algo mágico en Apisaco, Tlaxcala. Apizaco es una localidad que le ha costado mucho trabajo incorporarse a la Tlaxcaltequidad. Esto es debido a que Apisaco ha apuntado hacia festivales de paella y corridas de toros y se ha llamado a sí misma española, se ha llamado inglesa, pero hoy, hoy aceptó Apizaco esa cultura clascateca, lo cual hay que celebrar, porque Apisaco cobró vida y fueron muchas familias a ver el concurso de carnaval, concurso estatal, que congregó a muchas de las mejores camadas de nuestro estado. Esta es la reseña del de primer concurso de carnaval en Apisaco. Y voy a resaltar a las camadas que a mí no lo personal me comodieron y pues hay muchas que reciben un aplauso, pero también voy a dar un aplauso a todas las camadas, especialmente a todas, porque no se dieron, porque hubo muchos accidentes en la organización del concurso y sin embargo allí estuvieron. Y también un aplauso a todos los organizadores que se han preocupado porque la cultura tlaxcalteca se fortalezca y viva a través de sus tradiciones. Esto es la reseña del de concurso de carnaval en Apizaco en este año 2017. Tepeyanco, la camada del pueblo de Tepeyanco. Tepeyanco tiene dos camadas y aquí está una de ellas. De verdad eh, tuvieron una ejecución muy muy precisa, esta es la entrada los charros muy animados peyanco siempre se ha presentado como una camada muy tradicional que respeta mucho los cánones y pues esta vez lo demostraron respetaron todos los cánones para bailar en las cuadrillas aquí los vemos eh, muy sincronizados estuvieron en toda su presentación cada presentación duró una hora camada eh, en esa presentación eh, estuvieron muy animados los charros pero los basarios estuvieron excelentemente magistrales no hay otro calificativo para esta camada eh, las cuadrillas perfectamente bien ejecutadas con un buen ritmo con una buena sincronización no había fallos salían las parejas al mismo tiempo eh, los, los noté un poco Un poco Muy serios Como que como que demasiado concentrados Es lo que echaré un poquito de De menos en esta camada Pero eso no quita Lo magistral De esta ocasión Tepeyanco me convence Tepeyanco es una camada Grandísima La camada del pueblo es una De las mejores camadas hoy por hoy del estado de Tlaxcala Y lo vinieron a demostrar En este concurso de Se pasaron del tiempo Pero bueno los cuartazos estuvieron muy bien eh, Le llegan y dicen No podemos dejar de bailar Si es que hay música Entonces no lograron ejecutar su salida Sin embargo Yo creo que Nada de eso resta los méritos de esta camada Que realizó una presentación Excelente Peyanco está sin duda entre las mejores cinco camadas que hicieron historia en este concurso. Okutoshko se presenta con sus famosísimas cuadrillas dobles en este concurso. Y su traje, trajes de sus huevos eh, son de una formalidad impecable, muy bien sus trajes. Eh, también el de las mujeres Hay una hay una cuestión De uniformidad Muy bien Se ve perfecto eh, En la ejecución de las cuadrillas eh, No les entendí muy bien Cómo fueron repartiendo las cuadrillas dobles Empiezan con lanceros Luego hicieron como con tres francesas Luego como que rematan con La quinta de lanceros Que se llama propiamente lanceros No entendí bien esa rutina Sin embargo la ejecución eh, estuvo muy bien las salidas, los encuentros so, estuvieron perfectamente sincronizados. Tiene muy buenas muy buenas danzantes, muy entusiastas Y eso hace que Ocotoshko por lo menos eh, pueda ser considerado como la mejor camada dentro del estilo De los trajes de la realeza renacentista La mejor camada de la región hoy por hoy Les ha costado mucho trabajo llegar ahí, es un trabajo de muchos años Pero han llegado a ese lugar de honor un abrazo y una felicitación a la camada de Kotonosuke. La camada nueva Cotlán es una camada que ha aprendido de sus errores. Eh, han bailado desde hace dos años que los descubrían bailado siempre muy bien, pero esta vez bailaron de una forma magistral, como se puede ver en el video. Vean la sincronización de sus danzantes, eh, había una alegría. Eh, Inusual dentro de sus huevos, Una alegría contagiosa Una gran destreza en la pista Y pues en grado de innovación Es muy altísima La innovación que hacen las cuadrillas las caltecas Y lo mejor de todos es que se ve muy bien El vestuario, el vestuario impecable Todos muy bien vestidos Las chicas muy bien y los chicos también Todo muy perfecto, muy cuidado no encuentro peros en la ejecución de, de, de, de las cuadrillas que hace esta, esta camada Creo que están ya a la altura de las mejores camadas del estado Y sin duda se han convertido ya en la camada a vencer ¿Por qué? Porque pues, han demasiado bien eh, Vean las imágenes, vean las salidas Vean como el paso se va marcando muy bien en cada una de las danzantes. Van muy parejas. Se procuran, cuidan mucho eso. Los huevos también llevan una misma sincronía. Eso es muy difícil de lograr. Solamente lo vi en Tepeyan con los cuadrilleros. Pero aquí estamos hablando que no eran ocho parejas, sino eran muchas más. Entonces la complejidad es mucho mayor. Eh, lo cual, pues, es de admirarse. El trabajo de Nueva Cotlán merece un aplauso y se han vuelto ya una camada que es punto y aparte. Muy bien muchachos, ustedes ustedes están entre las camadas ganadoras desde mi muy humilde punto de vista. Sigan así, ya lograron su objetivo, ya lograron llegar a esa cima, son la camada vencer. La camada sotsonistala es una camada que año tras año no deja de sorprenderme porque ha mantenido un muy alto nivel de maestría en la ejecución de sus cuadrillas. Aquí en el concurso se presentan con sus famosos pilares de cristal, que es una cuadrilla que ellos propiamente inventan. Y lo siguen haciendo como siempre muy bien. Hay mucha energía en el escenario, mucha alegría, sus huevos gritan pero en verdad se desfogan ahí, eh, las danzantes siempre mantienen una disciplina y sobre todo una alegría, siempre cuando uno va a ver a instala uno piensa la camada siempre va a mostrar exactamente el mismo ritmo como se ve en la imagen. Vean, todas llevan el mismo paso Todas marcan igual Y los güeyes, los hombres, también Entonces Su nivel de ejecución es muy, muy alto La verdad siempre han sido la camada a vencer Por desgracia en este concurso Encontraron a Tepeyanco y en Nueva Jotlán, a Dos camadas que pues ya empiezan Empiezan ya igualarle su paso, de hecho no igualarles ya están a su paso pero eso no quita que instala sea hoy por hoy la mejor camada del estado de Tlaxcala, nada más que ese lugar me parece que ya lo empiezan a compartir, instala sin duda sigue siendo la camada de la cual yo siempre recibo una cátedra una cátedra completa así se tiene que bailar el carnaval Tlaxcala la camada de Cotelulco hace su presentación en ese concurso eh, Tienen un paso muy viguroso Muy... Muy marcado Sin embargo, siento que... Falla la sincronización eh, Cuanto son las salidas Por ejemplo, ahorita estamos viendo Una falla de sincronización Vean... Eh, esas líneas... Eh, Se entiende que la están formando, pero pues están completamente disparejas, no se observa bien la, la, el horizonte en cada una de las dos líneas. Eh, a pesar que el juego le echa muchas ganas, no todo es cuestión de ganas. Eh, cada quien lleva su paso, no, van, no llevan una armonía en la ejecución de, de las cuadrillas, no hay una armonía real. Eh, ...se puede notar aquí... en ...la imagen, la imagen me deja mentir... Eh, ...creo que son muchos los fallos... ...que todavía tiene Ojo ...muchos, muchos fallos... ...no tienen la maestría de... ...un instala. ...creo que tienen que trabajar mucho... ...en que todos vayan parejos... ...y también tienen que trabajar mucho... ...en la innovación coreográfica porque... ...pues está... ...algo ausente, como que están dedicados... ...más bien... ...a... A bailar muy al estilo de San Juan Pero no con San Juan, son los Cotelulco este problema Entonces hay mucha tarea, hay mucha tarea que hacer Vean aquí las cuadrilleras Cada quien por su lado Hay mucho trabajo que hacer para Cotelulco Flor de Chotempa se presenta a ese concurso Para bailar las taragotas Lo hicieron muy bien Me sorprendieron muchísimo Hay una forma de alegría muy santanera muy auténtica, que siempre siempre siempre es un toque que pone alegres a, a, a toda bueno pone alegre a toda la concurrencia y no es la excepción esta presentación de todo hechos de su traje me gusta mucho el de las mujeres eh, fueron muy bien muy bien arregladas un, un buen tocado en el pelo les eh, Asentaba mucho la belleza en la cuestión de la ejecución de las taragotas, muy al estilo de Santana, muy bien logradas, mucha armonía en la danza. Eh, se fijaban mucho en esto de, de ir parejitas y los hombres también. Vean nada más, nada más vean esa energía aquí en el video entonces eh, el es el que encontramos ahí por ejemplo este que trae las plumas eh, moradas interactúa muchísimo con el público eh, vean más las maldades que se la pasan haciendo eh, y esto pues muy es al, muy del estilo de Santana de eh, yo creo que hicieron una presentación muy plausible muy impecable me encantó flor de Choctempan y pues se llevan todos mis respetos, bailaron hermosísimo, muy, muy bien. Flor de Chotempan, les aquí un abrazo. Les celebro mucho su presentación. Fue un baile magistral. La florecita es una camada de huachoyucan que año tras año va perfeccionando. Su vestuario, sus ejecuciones, sus figuras... Es una camada que la he seguido durante varios años y conozco su historia y la verdad eh, este año no me decepcionaron, de hecho renovaron completamente la imagen de sus danzantes. No me gustó mucho la blusa que llevaron, no me gustó del todo. Eh, aquí lo vemos ejecutando una canasta que se transforma en cuatro canastas la ejecución de esta figura no es nada fácil de hecho es de alto grado de complejidad y la florecita lo resuelve muy bien es una de las camadas que muestra su estilo, que su estilo necesita de mucha disciplina y, y la florecita lo tiene es una camada muy disciplinada Siempre se presenta a tiempo, cuando los invitan a bailar. En fin, tienen una muy buena historia, muy buena historia como camada. Eh, para ese concurso me parece que estuvieron muy alegres, estuvieron muy completos. Vean nada más, la hermosura de estas cuatro canastas. Perfectamente bien hechas, irreprochables, esa es la palabra. Entonces, eh, una imagen vale más que mil palabras y por eso la actuación de la florecita se me hizo muy, muy preciosa, muy magistral, muy a la altura de las camadas que se presentaron en este concurso de apizaco. En conclusión, de acuerdo a lo visto en este primer concurso de camadas apizaco Apisaco, donde... Hubo un alto nivel, un alto nivel de competencia. Le daría tercer lugar a la florecita de Weshoyuka, tan solo por esa ejecución de cuatro canastas, tan solo por eso, pero bueno, su impactabilidad en su danza es irreprochable e innegable. El segundo lugar se lo daría a Flor de Chautempa, por esa alegría, por esa forma de interactuar con el público y sobre todo por esa armonía en la danza. Y el primer lugar, en primer lugar, creo que no tengo, no tengo suficientes razones para poder discernir quién se lleva el primer lugar entre estos entre Tepeyanco y Nezahualcóyotl. Creo que se trata, desde mi juicio.